No puede ser un tomate. El cuento que te cuenta la diversidad del si campo. Hugo, David y Jorge leen para las chicas y chicos más pequeños estas divertidas adivinanzas con las que Alicia nos enseña que en nuestro entorno hay una gran variedad de plantas y animales, algunas muy diferentes de las que encontramos en el mercado. Hugo y David siempre juegan a las ayunanzas. En el huerto Hugo empezó. Veo un fruto que es amarillo chillón. Será un limón. No, no, porque tiene la forma de una bombilla. Entonces será una perilla. No, no, porque es más pequeño que una nuez. Puede ser o no puede ser. Sí, es un tomate. Es que hay muchos tipos de tomates. De la cocina David propuso una ayunanza más. Veo... Una hortaliza alargada y con un lado más fino. ¿Será un pepino? No, no, porque es violeta y está muy buena. ¿Será una berenjena? No, no, porque tiene hojas en la parte de arriba. ¿Puede ser o no puede ser? Sí, es una zanahoria. Es que hay muchos tipos de zanahorias. Otro día... En la frutería Hugo preguntó a David. ¿Qué es un fruto con granos y del color de la fresa? Será una frambuesa. No, no, porque es tan grande como una manzana dorada. Seguro que es una granada. No, no, porque además es bastante alargada. ¿Puede ser o no puede ser? Es una mazorca de maíz. Es que hay muchos tipos de maíz. Y en casa, mientras leían un cuento, a David se le ocurrió. ¿Sabes? ¿Qué animal es negro y con manchas blancas? Está claro, es una vaca No, no, porque cuerno no tiene ya dos patas andas. Será una sopanda No, no, porque es tan pequeño como un gato ¿Será entonces un pato? <risa> no, no, porque tiene una cresta roja Puede ser o no puede ser Sí, es una gallina. Es que hay muchos tipos de gallinas. Y entre tantos tipos de pepinos, tomates y calabazas, gallinas, mazorcas, cochinos, preguntas y adivinanzas, pasaron otro día feliz jugando Hugo y David. ¿Has terminado ya el cuento? No, no. Ahora te esperan las actividades del final, que son muy entretenidas y con ellas podrás seguir aprendiendo hay algunas propuestas para realizar en el huerto otras en la cocina de casa en el mercado de frutas y verduras o sin movernos del salón ¿Qué podríamos hacer en la huerta pues podríamos regar las plantas como está haciendo Nico y coger algunos frutos como los tomates y extraer la semilla las del huerto nos explican cómo tenemos que hacerlo ¿Sabías que mientras en el mercado se cuentan con los dedos de la mano los tipos de tomates que encontramos en la huerta de Andalucía hay más de 80 variedades? ¿Y que el tomate bombillo amarillo es típico de Cádiz y Huelva? En la cocina podemos observar la gran variedad de productos de la huerta agruparlos por tamaños o colores o también observarlos y hacer una silueta de su forma. En la frutería podemos ir con chicos y chicas, decirles los nombres de todas las que no conozcan y pregunten de dónde vienen. Un elemento para frenar el calentamiento global es consumir productos cercanos para no gastar mucho carburante en su transporte. Por último, desde nuestro salón podemos buscar en libros o en internet imágenes de los animales domésticos que conocemos y ver la enorme variedad de gatos, perros, caballos, vacas, cabras o gallinas que existen y podemos describirlos o incluso jugar a las adivinanzas como Hugo y David y pasar con nuestra familia, amigas y amigos una tarde entretenida y feliz. ¡Hasta pronto! Escucha, chavala, chaval, no olvides suscribirte al canal.